y de la directora de la escuela que hasta nos bloqueó del grupo no nos coge celulares nos cerró todos los celulares lo apagó todo uno le llama y nada no ha recibido entonces nada, nada. No. y nosotros necesitamos porque somos toditas madre que trabajamos en casa de familia la mayoría estamos dejando los maridos. somos